Mentir es un recurso. Por el corro de embusteros, empleados de voceros, a mentir en el discurso. Se continúa el concurso con peor profanidad. a negar la humanidad y para provocar la ira se si repite la mentira para que se vuelva a se si repite la mentira para que se vuelva Pregunté si fue error. Los héroes y heroínas, los taínos y taínas, solo existen en el color. por el Señor Por este que los malice. No pude oír aunque quise. es la historia que transpira, no se escucha la mentira, porque es lo que no se dice, no se escucha la mentira, porque es lo que no se dice. Hablan los periodistas Sobre la nueva mentira Es mala, sí, pero mira No hagas caso de promistas Si tú siguieras las pistas Hay una mentira más Y yo te advierto además, que no olvidas una cosa, la mentira peligrosa ya se esconde allá atrás. La mentira peligrosa ya se esconde allá. Las mentiras no se entre En sus feas falsedades disfrazadas de verdades y miedos en que circulan. Tantas discordias resultan Son tan obvios. Los hechos alternativos tan evidentes y audaces, ni creíbles ni veraces, sin embargo destructivos, ni creíbles ni veraces, sin embargo